Eh, mi nombre es Cristian Ponce, soy co-director y co-guionista de Policompañeros Motorizados. Y mi nombre es Hernán Bengoa, co-director co-guionista de Policompañeros Motorizados. ¡Lo conseguiste! Sí. La idea de Policompañeros surgió eh, una tarde de noche que estábamos con Hernán en un café de estos... De cadena de cafés. Los vasos de estos nos remitían a la idea de, de los policías de guardia que estábamos viendo con el auto. Cielos Gibson, luz es terrible. El, el reto principal me parece, eh, como en, en toda producción eh, audiovisual, especialmente que conlleva la ansiedad de un montón de gente trabajando, fue convencer a alguien más de que era una buena idea hacer poligomanías motorizados. Lamento mucho lo de tu chaqueta. Ah, ese vejestorio. Todo sea por salvar a la vida a mi compañero. Saber cuál es tu público es saber si vos serías parte de ese público y si a vos te gusta lo que estás haciendo, creo que si no es un éxito al menos va a ser más genuino y va a encontrar a un público también más real. Bueno, estamos muy contentos de estar en Hitsbook porque es una oportunidad de llegar a un público distinto Sí, es muy interesante la, la posibilidad de, de ver el trabajo de gente que quizás no, que produce contenido, que tiene ideas y que vean lo nuestro, también es muy interesante porque también podemos, pueden surgir futuros trabajos en, en conjunto.